Señores, sí. anda un rumor mm. que es serio. Tienen que decirme de quién va a hablar primero, porque tú siempre vienes con uno macos rarísimos. No, pues estoy hablando de lo que está, el lo que está en, la, en la palestra pública, sí. Neto. No, porque yo estoy diciendo, sí, la la ahorita viene bien. con la mamilloida o con, con la loca. Otra, la otra, de... o, otra vuelta, es otra vuelta. Neto, anda un rumor, y eso lo publicó Juan Carlos de Fuego a la Lata, que están pagando 700 mil pesos. A los influencers <risa> para que apoyen a Luis Abinader. Si eso es así, yo quiero a mí. <risa> yo puedo apoyar lo que yo quieran. <risa> no, no, no, no, no. No, Yo no sé. Estoy diciendo lo que dice la página Fuego La Lata, dice sí. que supuestamente pagan 70 mil. Ya, ¿cómo que ¿Y ¿Qué hace película? ¿Quién es? ¿Que, que siempre anda andaba con un bate, José Luis. Adolfo, Adolfo, Adolfo, ¿cómo es? Alfonso. Ah. Alfonso le inventó la M. Hay <risa> que dijo eso. No, ya Alfonso no, le inventó no. la M. Pero, ¿por qué surge, surge este rumor? A mí es duro, Alfonso, en los cines. Es duro, ¿eh? En la película. Ya. <risa> ah, pues tú dijiste que no. No, no, pues. No, tú dijiste que no. Alfonso está las bien. películas ahí son buenas. Dime la película sí. mala de. No, yo no estoy diciendo nada ¿Cuál es, okay. ¿cuál es la primera? No, no, no, está bien Pero, tú no pero lo dime conoces. alguna Tú no lo conoces Alfonso viene y negó ¿Qué pasa? Últimamente se han hecho Han apoyado a Luisa Abinader Algunas figuras De las influencias en Neto Y nadie sabe si eso es verdad Señores Ahí está Te voy a mencionar la que yo vi Yariza La más dura en YouTube de este país Es Yariza La más dura en YouTube de este país Es Yariza Nete no lo conoce pero, porque, porque debe ser la de chamaquita pero ya dice la más dura de este país está el eh, que hace el, com el, el comedia en morenito mm. no, un morenito no, no. el es, que hace como comedia en medio pe el, el morenito el que iba a rematar, que, el chamaquito es genial el chamaquito es uno, uno... Con la hija, y... no, no, no, no, no es que yo te digo a ti es un chamaquito que es genial él, él tiene muchos seguidores tiene casi un millón y pico creo yo él también apoyó a, a Luis y algunos más Exacto, Víctor, muy duro, chamaquito. Él también salió a apoyar a Luis Ah, y de la naricita chiquita. Sí. <ríe> ah, mismo. pues tiene encima eh, la naricita. La eh. naricita, okay. du eh, duro. No hay una foto ahí de él. Es, es duro, chamaquito. Hay que buscar dos hay fotos, duro. una para la nariz y otra. Entonces, ahí vemos a Juan Carlos Pichardo y a Raeldo López, otro influencer. O sea, estamos hablando de influencer la, la, la, eh, en la comedia Los Popis de las redes sociales. ¿Puede ser posible, Neto? Yo no sé. Es que que no, no, no. no, no, no decir ellos no? pasan a apoyar. Ellos pasan a apoyar de corazón. ¿Tú entiendes? Pero ya su trabajo... Neto, Neto, tal puede ser por negocio. No, por negocio. Nada. Que aquí todo el mundo tiene su, su norte definido. Voy a ver si hay camarógrafo y no le dan mogrita. ¿Eh? ¿Tú entiendes? No, es que eso no es así. Neto Carlos ¿Tú sabes, no, ¿tú sabes que quiénes son los que hacen las cosas gratis? No la estamos haciendo nosotros. Ni Neto Flo, que todavía no ha pasado de ranchito. Para que tenga una idea, oíste lo que estoy diciendo. Pasan a apoyarlo porque ellos es persona. Para que tenga una idea. Oye, escúchame. Eh, también. Eh, espere, espere. Robertico. ¿Cómo me Dejan hablar, dejan hablar neto, dejan hablar neto, Jorge Luis. Ustedes, ustedes de lo contrario nunca. No, no. De la, no de la gente no, no, porque yo era. soy contrario. Yo estoy diciendo las la, la que escúchame. hay. Escúchame, escúchame. Que sepa, no soy contrario. Es eh, eh, eh, eh, eh, el muchacho el, de, el camarógrafo, que todo el mundo sabe que la, ¿De no dónde lo abandonan. Dime. <risa> Oye. Mira, entonces, lo que me explico, ¿tú okay, hay dime. personas que tienen su talento, tienen su desempeño uh -huh. y cobran por eso, ¿Tú ¿No entiendes? Porque no, aquí hay personas en, en este país que hasta por una foto cobran y tú sabes que es así. Sí, es verdad. Hasta por una foto, yo me siento una foto contigo y que yo me la tire, yo coge el celular y tú yo me la tire. Ya eso, te tiene que pagármelo, ¿tú entiendes? Claro. Y hay personas que odian y aman de corazón. El odio no es bueno, no estoy, no estoy probando el odio. Okay. Pero hay personas que no les gusta a un lado y no van por ese lado por 3 millones que le den. Ok. Tú ¿No dices entiendes? que es, es posible que por su trabajo se le haya pagado. Claro. Y estén apoyando de, después de eso. ¿No entiendes? Claro. Hayan apoyado. Yo no estoy diciendo que no, porque todo es por el dinero. Claro. No me... Eso así. Usted estudia algo. Eh, eh, tú estás estudiando eh, para profesor o algo. Cualquier rico político que quiera a Génesis como profesor tiene que de no su cuarto, claro que sí, aunque después pase a apoyarlo. Porque sí. una gente que te ayude a ti con un trabajo, tú tienes que apoyarlo, pienso yo. Sí, es verdad, tienes razón. Tienes es razón. así. Cada quien, él, como te digo, yo vuelvo y digo: si es así, no está mal. Porque de los dos lados están haciéndolo. De los dos lados. De los dos, dos lado están, o sea, de los dos lados no están negociando. No lo prohibido eso. No, de los dos lados están negociando. Si de los dos Ay, los nos pueden llamar nosotros también no hay ningún yo, problema no, yo, los dos nos pueden llamar pueden llamar Mira yo hago va, varias facetas de hago un mi anuncio. número es oye, oye. no no no no hago un anuncio hago <risas> un anuncio un anuncio mandándote a votar y también. nosotros somos los más influyentes ¿Tienes? Mira mira atención escúchame sí, para, no, que no no claro. oye, no. para que ellos vean claro oye para que ellos vean cómo es yeah. cualquier anuncito atención atención mucha atención, atención. pónme aquí pónme aquí Serio, serio serio Sabes que tu voto es importante. Votar es más fácil que el día colmado. Vota este 5 de julio. ¿Tú entiendes? Ya, eso pueden contratarme. Bien, bien, bien. Bien, bien. La junta que llamen aquí, pues llaman mío a, mí a Génesis. ¿Tú entiendes? Puede llamar, es lo que te digo. Llamen. Pues, llorando también, sé llorar también qué vergüenza compañero y también hace el papel de coimadero en la claro, luz coimadero que le mandan atrás unos tigres yo corro mucho estoy corriendo ahora me está haciendo ejercicio pues yo no corría pero está mal tivo. pueden llamar a nosotros cualquier así que no sé si es verdad. si sí, hay un niño pobre yo lo busco por ahí también y lo llevamos un niño que me lo prestan, señores la gente